cordiales PRIXLINERS de todo el mundo si queréis saber de primera mano eh, lo que ocurre en españa a todos los niveles este canal de PRIXLINE es vuestro canal hoy vamos a hablar de cómo conseguir el número de la seguridad social para trabajar en españa os lo voy a explicar muy sencillito vía online muchos lo estáis preguntando me, me lo habéis pedido pues yo lo voy a explicar eh, online sencillamente eh, muy válido para los que tenéis la tarjeta blanca y queréis trabajar para trabajar y, para, y también para el resto de las personas eh, eh, son unos pasos muy simples yo os los voy a explicar eh, para trabajar en España para que te puedan contratar necesitas tener el número de la seguridad social bueno quiero saludar antes que nada a todos los que estáis en España en Argentina en Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Cuba Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Surinam, Trinidad y, to Trinidad y Tobago, Curacao, Marruecos, y las Vírgenes, Inglaterra, Senegal, Francia, Aruba, Japón, Túnez, Guinea-Bissau, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún y Rusia. Si alguno de vosotros lo ve desde algún país que no he mencionado, pues que me lo diga que lo pongo en la lista vale bueno soy luis en directo todos los días vale emitimos siempre en vivo muchas gracias a los que veis este vídeo eh, tanto ahora en el vivo los invitados que están en la sala de zoom que ahora van a intervenir como los que veis luego el vídeo os agradezco que pongáis en los comentarios toda vuestra opinión de lo que sea vale tanto a favor como en contra eh, aquí también os damos nuestra opinión con objeto de que penséis reflexionéis y toméis cada uno vuestras propias decisiones muy importante es un encuentro que hacemos mundial con personas de todo el mundo sin ánimo de lucro y os recuerdo también que estamos en telegram las 24 horas debajo del vídeo tenéis el enlace a telegram todo de forma insisto gratuita ¿eh? no se os pide nada a cambio lo hacemos cada uno aportamos nuestro conocimiento de nuestras parcelitas para aumentar la inteligencia colectiva entre todos eh, bueno Prilines, eh, tema de hoy cómo conseguir el número de la seguridad social que te piden para hacer cualquier contrato de trabajo en españa eh, os lo voy a explicar ahora mismo pero antes un, un breve tres breves apuntes insisto los que vayáis a trabajar al campo antes de desplazaros hablar con quien os vaya a contratar que el alojamiento, ¿cómo va a ser? Que tenemos casos de personas que se han ido, hay, me están comentando que hay mucho trabajo en el campo, pero no tienen el alojamiento. hablarlo del alojamiento, porque no es cuestión de quedarse a dormir en la calle. Eh, ojo, otro tema. Cuando contratéis una habitación para vivir en el campo, en la ciudad, donde sea, ojo a las fianzas, que hay mucha estafilla por ahí que te engañan. vale Tener cuidado, no deis dinero si no veis primero el, el lugar y es el propietario, ¿vale? Aseguraos de ese tema y por último tema del bitcoin está subiendo mucho yo os lo he recomendado pero tener también cuidado que hay mucho espabilado mucho vivo como decís en algunos países vosotros que jugando con el nombre del bitcoin a ver si yo quiero un cachito de bitcoin pues me lo compro en un exchange serio confiable y me lo guardo en mi monedero pues están saliendo muchas empresas por lo menos aquí en españa que eso, que le cambian el nombre, usan la palabra Bitcoin, pero son como club de inversión que te dicen, dame dinero, no sé qué, yo te lo invierto, tener cuidado con eso, que pueden ser engaños, ¿vale? Yo si me quiero comprar, yo qué sé, un cachito de, de una monedita de oro, pues me voy a una tienda fiable, me compro mi monedita de oro y me la guardo, o mi monedita de plata y me la guardo en mi monedero, pues un cachito de Bitcoin, lo mismo, me lo guardo en mi monedero, que es gratis. No me tengo que ir a una supuesta empresa que usa el nombre de Bitcoin, lo ensucia y luego a saber lo que es, pues no sé yo, lo estoy viendo mucho en España, simplemente os quería advertir. Voy a, al tema de hoy, ¿vale? ¿Cómo conseguir eh, el, el número de afiliación a la seguridad social necesario para que te contraten en España? Pues brevemente, ese número lo podéis pedir vosotros mismos o lo puede pedir la empresa que os quiere contratar. Os aconsejo que lo tengáis vosotros mismos pedidos porque muchas empresas cuando a lo mejor vas con la tarjeta roja o incluso sin la tarjeta roja, con la tarjeta blanca, eh... ahora si vas con tu número de seguridad social ya gestionado, se te van a abrir las puertas. Sabéis que ahora con lo del bicho, una de las ventajillas que hay... Aparte de para muchos de vosotros que se os han congelado los plazos y podéis utilizar este tiempo para hacer gestiones, para preparar gestiones, como por ejemplo la visa por estancia por estudios, que por cierto, en la visa de estudios podéis trabajar en cualquier rubro, que os quede claro, que alguno lo ha preguntado también. Cuando tenéis la visa de estudios o el permiso de estancia por estudios, el trabajo que busquéis puede ser de cualquier tema, ¿eh? en esas 20 horas. No son las profesiones reservadas o tal. Bueno, a lo que vamos. El medio de la seguridad social lo podéis pedir online vale hay una instrucción que todo el que tenga la tarjeta blanca y hayan pasado seis meses desde que le dieron esa tarjeta blanca automáticamente puede trabajar pero va a necesitar el número de la seguridad social ¿Cómo lo puede pedir Pues dos formas eh, online siempre o bien mandando un correo electrónico o bien por la web de la seguridad social os explico las dos por la web de la seguridad social mira paso por paso luego podéis poner el vídeo despacito si queréis sabéis que tiene varias velocidades vale Paso 1. Buscar en Google Seguridad Social. España. Os va a salir el primer resultado. Cuando entréis ahí, buscáis sede electrónica. Lo vais a ver. Donde entráis en la sede electrónica, presentación de otros escritos. Tesorería de la Seguridad Social. ¿Vale? Presentación otros escritos. Tesorería de la Seguridad Social. Entráis ahí. Hay varias opciones. Como la mayoría no tendréis la firma electrónica. No pasa nada, hay una opción que es sin certificado. Elegís sin certificado. Le dais ahí y hay unos campos para rellenar. Eh, donde pone DNI ponéis el número del pasaporte. Ponéis vuestro correo electrónico, muy importante porque ahí es donde va a llegar vuestro número de afiliación a la seguridad social. Donde pone el motivo, el escrito, tenéis que poner solicitud del número de la seguridad social para poder trabajar. ¿eh? En el campo del motivo solicitud del número de la seguridad social para trabajar para poder trabajar y luego hay una opción para juntar unos documentos esto lo podéis hacer desde el ordenador o desde el móvil en la opción de adjuntar documentos ¿qué documentos tenéis que adjuntar pues el que lo hace con la tarjeta blanca la hoja de la tarjeta blanca la, el pasaporte la fotocopia del pasaporte el padrón si os habéis empadronado el empadronamiento vale no sería obligatorio, pero si lo tenéis mejor. Y por último, el formulario, el PDF, el TA1, que es un formulario que allí tenéis también para descargar, que no es nada, es poner vuestra dirección y dos opciones más. ¿eh? El TA1.pdf. Ajuntáis esos documentos, le dais a enviar y a los pocos días, si todo está ok, os van a responder con vuestro número de la seguridad social. Y si no, os van a avisar también. Esta es una forma, por la web y otra forma todavía más sencillita mandando un email con lo mismo que os he dicho a dónde hay que mandar el email ojo que el email tiene complicación pero bueno os lo voy a leer e insisto podéis luego parar el vídeo o darle a, a que se reproduzca más lentamente os digo el correo electrónico donde también lo podéis hacer mandando un simple email. el correo es d de dinamarca g de gato punto t de toledo g de gato s de salamanca s de salamanca guión medio S de Salamanca, S de Salamanca, C de Casa, C de Casa, punto, atención al Ciudadano, arroba, S de España, S de España, o sea, S de Salamanca, S de España, G de Gato, guión medio social, punto, es. Lo repito, DG punto, TG, S, guión medio, S, cc punto, atención al Ciudadano, arroba, Seg-mediosocial.es. No sé quién del gobierno ha diseñado este mail, pero vamos, más complicado no podía ser, ¿vale? Pero lo tenéis ahí también. ¿Mm? Que nada, prelines, esto es un poco lo que os quería decir y ya ahora doy paso un poco a, a las preguntas y respuestas de lo que queráis, ¿vale? Puede ser de esto de la afiliación a la seguridad social o de cualquier otro tema que queráis que comentemos. Lo vamos a hacer así siempre en los vídeos, ¿vale? Haremos, por lo menos por ahora, haremos un tema. Lo desarrollamos y luego ya un, un tiempo de preguntas y respuestas libres del tema o de otras cosas. Los que queréis estar en Zoom, ahora ya he cerrado la sala, ¿vale? Pero podéis entrar, estáis todos invitados, pero entrar siempre entre las 20.45 y las 21 horas, hora local de Madrid, ¿vale? Porque ya luego, cuando empieza el vivo, tengo que cerrar la sala, ¿vale? Y nada, prilenas, pues voy a pasar. Los que los pido, eso sí, que los que estéis en Zoom participéis, ¿vale? Porque un es para participar. Para ver el vídeo pues está mejor YouTube, ¿vale? Y vamos a pasar un poquito, los que queréis preguntar cualquier cosa, levantar la mano. De momento solo la tiene levantada Jesús, de las 18 personas. Jesús, te invito te invito a que participes, amigo. Te activo el audio, y ya lo tienes, Jesús. Mira, yo te quería comentar una cosa, Luis. Ayer estuvimos hablando del tema de la habitación, como se alquila una habitación y, y lo, que te voy a, lo que te quiero comentar que la gente que venga a una habitación que pida primero que no den ni un duro eso es lo primero y lo segundo que cuando tengan que hacerlo que lo hagan directamente con una contrata como yo como yo lo tengo casi la persona que viene a la habitación tiene fijo los días y ya no tienen ningún problema que le tienen que pedir dinero y con unas normas es lo único que te es que hay que mucho hay mucho engaño con lo de las habitaciones pero también no es sí, cierto sí, sí pero sabes lo que pasa que también a veces las de airbnb con las que tú por ejemplo sí. trabajas que son más caras entonces claro miran sí, en, claro, en mil anuncios hay, hay cosas muy serias y muy buenas pero hay alguna sea, estafilla tú cómo le recomendarías para que no les engañaran aparte de lo de la contrata que está muy bien eso es eso es la pues mejor bien, garantía o sea si lo hacéis a través de airbnb pues no os van a engañar no. porque está el airbnb no, no, en medio no. protegiendo el dinero de las dos partes pero claro claro, claro. Joder, es que ahí sale a veces muy caro ¿Qué otro consejo les podría dar para el que negocie mira, directamente? ¿Ni Jesús. Pues mira, directamente que vaya a hablar con el dueño de la de la casa y que mire ante la habitación y que llegue un acuerdo que diga mira, yo te voy a dar este dinero por cada mes, y cada día, uno de cada mes, que le ingrese los, los 300 euros, o lo que, o lo que le pidan, nada más, pero con un contrato en la mano, que le haga un contrato, un papel, firmado el acuerdo entre los dos, entre el dueño y, y el inquilino, claro. Y así vale. no tenéis ningún problema. Pasa que eso sí, mirad ante los precios de cada uno, porque están abusando mucho. Están cobrando hasta 600 y 500 euros por una habitación muy pequeñita, ¿sabes? Y luego no tienen ni baño, ni comida, ni nada. Y claro, eso hay que respetarlo mucho. Hay, hay bastantes engaños, pero la gente está abusando bastante por ese tema. Y precisamente, ayer me preguntabais, habéis preguntado en los comentarios, si los precios que decíais ayer eran eh, habitaciones ya amuebladas o pisos ya amueblados o no le, le, me gustaría preguntarle a milton rápidamente por ejemplo si su, si su este venía amueblado o hay algún otro que lo quiera Totalmente. decir porque lo han preguntado mucho porque vieron muy ayer el que no lo haya visto el vídeo de ayer hablamos de los precios de las habitaciones de, de los pisos enteros tanto en españa en toda españa como en el resto del mundo y la pregunta muy común milton es si eran amueblados o no no he sabido sí, qué responder el, ¿El tuyo, por ejemplo, era amueblado ya? El mío vino todo amueblado, las camas, eh, trajo comedor, trajo una sala, trajo la nevera, lavadora, secadora, trajo algunos unos utensilios de cocina, unas ollas, unos platos, pues algo muy básico, pero todo era amueblado. Y era el piso entero, era 300 euros. 300 euros en una localidad cercana Como a papá. Valencia, ¿no? Sí, señor. Vale, que lo sepáis. Bueno, el que queréis ver bien los precios, ayer lo. veros el vídeo de ayer, ¿vale? Que lo tenéis detallado. Yo creo que eran todos a casi todos amueblados Vamos. Bueno, salvo alguno que era con reforma y eso. Vale. Bueno. ¿Quieres añadir algo más, Jesús? Si no, luego pues puedes no, volver a levantar la mano. ¿vale? gracias por todo. Nada, Jesús, gracias a ti. A ver, Claudia, has levantado la mano. Si para aportar algo, preguntar algo, puedes, puedes participar. Venga. Luis, hola, ¿cómo hola. están? Aquí estamos. Eh, sí. Claudia, desde nombre, de, díselo a toda la audiencia, ¿dónde te encuentras? Siempre decir dónde estáis por fin para que os conozcan todos. Claro, estoy eh, en Colombia, en Medellín. Genial, Claudia. ¿Qué querías preguntar bueno, o aportar? ¿Podéis preguntar lo que sí. sea o aportar lo que sea? Es con respecto al tema que estás tratando de la seguridad social. Yo no entiendo mucho del tema, pero aprovechando que estoy acá con ustedes, pregunto. Eh, si yo tengo el NIE y lo consigo desde mi país de origen, o sea, desde Colombia, llego a España con el NIE, ¿puedo hacer algo ahí con lo de la seguridad social con ese NIE? O, o, o no. Buena pregunta, sí, sí, me, me encantan vuestras preguntas porque, a ver, yo os puedo dar un tema, lo puedo desarrollar mejor o peor, soy humano, pero claro, se quedan muchas cosas en el tintero y gracias a preguntas como esta de Claudia, muy buena, sirve para, para, para explicarlo mejor efectivamente claudia y cualquiera de vosotros os podéis sacar el nie incluso estando en vuestro país simplemente hay que ir al consulado de españa en vuestros países y pedir un nie os van a preguntar el motivo les dais el motivo y si el consulado tiene ganas de trabajar os va a dar el nie. ahora tengo que dejar muy claro el nie no te autoriza a trabajar el, el nie quiere decir número de identificación extranjero es el equivalente a un dni para un español pues es el nie es un número pero no es una visa de trabajo, ¿vale? Es un número. ¿Para qué sirve ese número? Pues por ejemplo, para firmar un contrato de alquiler, para comprarte algo en España, para abrirte una cuenta bancaria. Es un número, ¿vale? Eso sí, es un número para toda la vida, que lo sepáis. El NIE no caduca, igual que el DNI no caduca. El número va a ser siempre el mismo. Ahora, mi tarjeta de DNI puede caducar a los cinco años o cuando sea, la puedo renovar, pero cuando la renuevo siempre es el mismo número. Pues con el NIE os pasa lo mismo. La pregunta de Claudia es muy buena, no hay que confundir lo que es un NIE con el número de afiliación a la seguridad social. Es otro número el de afiliación a la seguridad social. Es un número que cuando haces un contrato de trabajo con una empresa, un empleador español, o incluso cuando te haces autónomo para trabajar por tu cuenta propia, aparte de poner yo, Claudia Álvarez, con NIE no sé qué, te ponen siempre y número de la seguridad social X para qué sirve el número de la seguridad social pues por ejemplo si a claudia la contratamos aquí en españa tanto a nivel privado como una empresa o ella se quiere hacer su propio negocio por ejemplo si la contratamos la van a pagar el sueldo que sea pero eh, aparte el que la tiene contratada va a pagar una parte a la seguridad social para que así claudia si algún día se queda en desempleo tenga su paro o si claudia en el futuro pues cuando ya se haga mayor que queda muchísimo tiempo porque ya la veis que es muy jovencita pero en el futuro futuro y sea ancianita y si se ha quedado aquí en españa pues tenga una pensión de jubilación para eso sirve la seguridad social y el número de la seguridad social ¿vale? el NIE es para identificar yo claudia tal con nie no sé qué se ponen los contratos y número de la seguridad social no sé cuántos para cualquier contrato de trabajo en españa te piden de forma en a quiero decir te piden el número de la seguridad social el nie y el número de la seguridad social los piden las dos cosas vale ok gracias gracias por tu pregunta claudia que son súper útiles luego sí lo mismo si queréis volver a, a preguntar levantar la mano vale yo os la, la voy bajando para no confundirme venga pues marina la siguiente yo voy según lo que, los que me salís aquí en la lista marina puedes participar qué tal cómo están buenas tardes saludos desde méxico alegra alegra me alegro de verlo, vamos que no me sale de verte, Marina. Días día es que no te veía. Encantado. ¿Qué tal, estoy, todo? ¿Qué tal todo? Pues este, ya platicaremos tú y yo después un ratito. Vale. vale. Este, mira, yo quería preguntarte algo porque yo les había comentado ayer que aquí en México es muy común que hay gente, por ejemplo, que renta un departamento y después lo, sub, lo subarrienda o lo vende sin que tú lo sepas. Entonces, también estuve eh, oyendo que creo que fue a Mauricio a quien le robaron un dinero como sí, un anticipo o algo. A su así madre, que... nos dijo. Exacto. ¿Hay alguna manera en, en que nosotros podamos ir a España y saber si ese departamento es de la persona que nos la quiere rentar? ¿Hay alguna manera de poder hacerlo? Lógicamente es muy importante el contrato, pero también, Pris Lines es muy importante que el contrato esté bien hecho, porque si no también podemos salir perdiendo. Entonces... Eh, posiblemente donde lo tiene jesús puede ser más caro pero a lo mejor estamos un poco más seguros no sé sería cosa de, de checarlo pues muy buenas reflexiones también marina y muy buenas preguntas efectivamente si sí hay una manera de verificar si el que me quiere alquilar la casa o la habitación es el dueño hay una manera que es el registro se llama registro de la propiedad se puede consultar online o se puede consultar yendo aunque ahora en tiempos de bicho supongo que será mejor online lo malo es que cada consulta creo que cuesta unos 7 eurillos tiene un pequeño coste la consulta pero tú puedes eh, a por medio de ese registro que es público eh, ver quién es el propietario de cualquier casa en españa de cualquiera entonces eh, te va a pedir el, el, el, el domicilio que sea que quieras comprobar que pagues la pequeña tasa de 7 euros insisto se puede hacer presencial ahora no sé con el bicho también se puede hacer online y sale quién es el propietario es muy buena no se me habría ocurrido hombre eh, eh, es muy buena opción marina te lo agradezco nada más eh, también pasa una cosa que a veces mmm, el que te alquila la habitación muchas veces a veces no sé no es el propietario ahí ya entramos en un terreno claro eso no va a salir en el registro de la propiedad y la otra opción que dice marina también es muy buena que es lo que dice jesús a través de una agencia intermediaria te garantizas pues que la fianza no te la van a, a, a robar entre comillas como pasó pero claro también hay personas pues eso que a lo mejor a través de airbnb pues sale bastante más caro o si a lo mejor no, no es, estás irregular pues no puedes muchas plataformas no te admiten no lo sé también os quiero decir una cosa si a algunos pasa que pagas una fianza tan engañado tan estafado Podéis ir a la policía o a la Guardia Civil en España, aunque estéis irregulares, que os van a atender igual, ¿eh? y aquí no deportamos, y tenéis el mismo derecho y denunciar lo que ha pasado. Insisto, aunque estéis de forma irregular, aunque se os haya pasado el tiempo del turista. Mire, es que yo he ido a alquilar una habitación, he pagado aquí una fianza, y ahora luego he ido a, a ocupar la habitación, y resulta que esa casa no era de ese señor, que tenía la llave, me la enseñó. Le pagué y ahora nadie conoce a ese señor. O sea, cosas así, ir a la policía y denunciarlas. Y así mmm, podemos eh, irlo atajando. No sé si está ocurriendo mucho o poco. Algún caso ha pasado. Eh, muy bueno lo que ha dicho Jesús a través de, de una empresa de estas, intermediaria, que protege los pagos. Muy bueno lo que dice Marina, ir al, al registro de la propiedad a ver si el que me alquila la habitación es el dueño, pero claro, a veces pasa que el que te la alquila es otra, otro tercero que vive ahí, a saber, ¿no? Pues a ver si es de confianza o no, eso ya pues tiene que, que ser, si eso os ocurre algo, desde luego, si no, yo no pagaría nada hasta que no me hubiera instalado, o tuviera la completa de seguridad, o sobre todo, me, se me está ocurriendo, a base de networking. ¿Eh? Oye, mira, este hombre es de confianza, porque a mí me la he alquilado llevo aquí viviendo en la habitación de al lado, llevo viviendo aquí seis meses. Y me va muy bien, pues sí, el que me alquilo era esta es otra edición. Pero vamos, todo lo que digáis es bueno. ¿Quién quería decir algo? Perdón, ¿quién yo, este, yo misma, Marina. Este, estuve también leyendo que, por ejemplo, hay a veces que eh, te pueden alquilar una habitación sí. y resulta que esa persona se va y te quedas tú como los pues, allá dentro Claro, cosas de esas. Sí, entonces yo siento que sí sería mucho mejor la verdad digo es que para qué estamos hablando de que no hay que entrar con un poquito de, de desconfianza y después sí. ya nos vamos ganando la confianza no es, y es. Eh, ajá, ir preguntando posiblemente al dueño si se puede él este, subarrendar otra habitación y estar de acuerdo pues las personas que van a estar habitando para no tener pues problemas claro. no porque sí, sí, perder sí. dinero pues no está, está, está claro bien. sobre todo lo que acaba de decir Marina ir con pies de plomo con desconfianza ser corteses pero desconfiados, pues claro, luego pagan justos por pecadores, pero es que si os descuidáis, hay mucho vivo, me gusta me gusta esa palabra que la he aprendido de vosotros, hay mucho espabilado, decimos aquí en España, mucho vivo, decís, que, que se quiera aprovechar de esas situaciones y, y hay casos de verdad que te están alquilando habitaciones que no son ni de él ni, ni tienen conocimiento. Luego hay otros casos de gente muy maja que te alquila incluso la casa entera a muy buen precio, haciendo networking, o sea también tampoco vamos a poner a término el, el mismo saco por lo tanto tenéis que como dice Marina ir con precaución pues sigo sigo por orden Óscar Padrón me sales aquí el siguiente puedes intervenir si quieres Óscar sí este buenas tardes cómo están todos eh, estoy en Quito Ecuador y bueno quería hacer una pregunta a cualquiera la que tenga la respuesta qué están solicitando ahorita los arrendatar eh, los arrendadores como requisito a un extranjero cuando piensa alquilar un, un inmueble y bueno, y si me permite, le puedo dar una sugerencia en cuanto a seguridad para alquilar un inmueble. Le recordamos a todo el mundo, don Oscar, que usted es doctor, ¿vale? Para que lo sepan, que habla con la autoridad. Sí, mire, normalmente, por ejemplo, estoy revisando aquí en España, este está el código único de servicio eléctrico. Con el código único de servicio eléctrico, usted puede identificar quién es el dueño de repente el, el, de esa propiedad porque es el que está registrado. Y en tal caso, hay, hay las notarías, tú puedes, hay, en varios países tienen formatos tipos que venden en las librerías de, de, para arrendar inmuebles, lo pueden llenar y pueden ir a una notaría que les sale muy económico, y que el notario firme ese contrato a vista del notario donde certifique la firma. Es muy, muy económico y el notario no te cobra en función del valor del contrato. A la hora de que pasa alguna situación, a ah, este fue el que firmó porque le revisan los documentos, el notario está en la obligación de revisar los documentos y si existe, no existe esa persona, quién es. Y allí, en caso de que exista alguna estafa, inmediatamente tú puedes proceder contra esa persona. Correcto. Y, que quedó en el aire. Y, y una cosa muy buena muy buen dato lo acabo de apuntar eh, don oscar eh, lo de la factura usted el código este de luz que dice usted aquí le llamamos la factura mira si estáis haciendo una factura eléctrica si estáis haciendo sí, sí. una os van a alquilar una habitación vamos a poner estáis a lo mejor sin papeles uno me quiere alquilar la habitación muy bien muy bien quiero la habitación pero enséñeme usted la última factura de luz del piso muy buena idea de don oscar Aparte del otro que está diciendo, pero es que a veces pues, no tenemos los papeles, no tenemos para ir al registro. Si me quiere usted alquilar la habitación y no le conozco de nada, enséñeme la última factura de la luz que yo vea que es de este domicilio, quien la paga y que ese que la paga que le vea yo que está aquí y que me firme un papel que le he dado yo qué sé, 200 euros de fianza o algo de eso, un papel o algo. Que te quede a ti para luego poderlo denunciar a la autoridad en el caso de que fuera. Yo creo que ahí el, el que engaña, ese, el vivo, se va a asustar. No os va a enseñar la factura de la luz ni nada Muy buen aporte, Don Oscar, como siempre también. ¿Vale? Venga, sigo, os doy sí. las gracias, ¿vale? A todos los que. Ah, por cierto, que no se pidió el like. Los que estáis viendo el vídeo luego. Los que lo estáis viendo ahora en vivo, un like, por favor. Si lo, la información que os damos la veis interesante, dar un like, el único que os pido, ¿vale? y el que no esté suscrito que se suscriba porque siempre emitimos en directo con campanita y notificación del móvil vale y así en los próximos vivos puede participar bien aquí en la sala de zoom tenéis debajo del vídeo el enlace o bien en el vivo ahora paso a las preguntas del chat del vivo vale los que lo veis luego ponerlas en los comentarios que nada cae en saco roto siguiente que tiene aquí levantada la mano pues óscar escobar venga óscar escobar tocayo de, de Oscar padrón Oscar, puedes participar venga gracias gracias óscar escobar desde medellín colombia es muy sencillo y quiero aquí también llamar la atención de nuestro amigo en, en quito el doctor óscar padrón es lo siguiente qué pasa si una persona viéndose eh, abocada a la situación de que lo están estafando reacciona qué pasa si por ejemplo un muchacho cualquier presliner, cualquier persona se da cuenta que lo están estafando y, por ejemplo, le pega un cabezazo, una puñalada, eh, lo empuja por, por, por, eh, por la ventana del edificio, eh, en fin, se defiende. ¿Qué pasaría ahí? O sea, ¿cómo, cuál es, el, cómo es el código eh, civil eh, en, en España? ¿Cómo funcionaría? Uno estaría actuando, una persona estaría actuando en, en legítima defensa. Ojo. Yo no estoy recomendando eso, ni pienso en. No, no de malas ideas, don Oscar. A ver, no, si es no, un no, tema. Mire, le digo brevemente, persona. porque algo algo de derecho conozco eso. Si te sí. engañan, te engañan eh, sería una estafa civil. Si es ya de más monto, sería una estafa penal. Pero vamos, no son delitos con violencia. Si tú ya, a un pues, tema de una estafa le respondes con violencia, cuidado, que luego sí. puede ser peor para ti. Pues, pues, vamos, qué seguramente qué va qué a qué ser peor para, eh. para eh. ti. Entonces, muy bien. Lo que tienes que hacer es acudir a la policía y denunciarlo, aunque no tengas eh, papeles. Pero se ha producido un delito, te han engañado, te han estafado 300 euros, te han estafado 1000 euros. Pues mira, si te han estafado 300 euros, eh, sería lo que antes llaman aquí una falta. Hasta 400 euros no era un delito. Ahora le llaman un delito leve. Hasta 400 euros un delito leve. Más de 400 un delito grave. Ambos son delitos pero bien, claro bien. si tú le respondes dándole un puñetazo agrediéndole o cosas mayores cuidado porque de el otro pero claro sí, claro no en eso hay mucha seriedad y ahí sí que hay no. tema penal cuando vengan sí, no no, que no por eso hago énfasis de que no es no es mi intención provocar el claro, tipo de cosas, claro. sino, al contrario estoy utilizando la situación ah. para que ustedes Prisliner, aprendan esto mucho cuidado con reaccionar mal no, no. ante situaciones adversas mira la autoridad Exacto. exactamente siempre Oye. proceder de sí, una sí. manera legal para defenderse claro exactamente y además que te van a atender bien que es ir a la comisaría hacer la denuncia y ya está y es la manera vale y sobre todo prevenirlo prevenirlo para eso lo decimos en el vídeo para que no pase más vale mira una cosa Mónica Moreno nos está diciendo aquí que, que ella necesitaba el número de, en, el, en el vivo de YouTube, en el chat. Está diciendo Mónica Moreno que ella le piden el número de la seguridad social para pedirle la vida laboral, para matricularse en un curso. Es cierto, en muchos cursos ya, sobre todo de nivel superior, te están pidiendo la vida laboral. Y, y dices, ¿qué es eso? Pues eso va a salir a la seguridad social. Respondo también a Claudia y el todo que esté interesado. Con el número de la seguridad social sale lo que se llama aquí en España tu vida laboral. No sé si en vuestros países es también así. Como la seguridad social va quedando registrado en todo lo que vas trabajando, pues muchas empresas antes de contratarte quieren ver tu vida laboral o algún curso quiere ver quién eres, que has trabajado. Total, para eso también es muy necesario el número de la seguridad social. Vale. Sigo por orden. Mmm... Mauricio, te toca. Yo voy por el orden que me sale aquí en la pantalla. Mauricio, si estás por ahí. Mauricio, si no te pillo despistado. Sí, sí, ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Buenas noches Mauricio. Eh, bueno, yo eh, quería comentar algo con respecto a eso de, de la agresión. No, eso, la violencia genera más violencia que porque pasó ese tipo de cosas, sea lo que sea toca acudir a alguna autoridad competente, sea aquí o sea en algún otro país, no, no fomentar pues ese tipo de violencia y acercar más pues del pronto el país o la zona donde vengamos. Eso era es lo que quería decir, señor Luis. Vale. Y la pregunta, ¿no? De, ya se me olvidó, más tarde intervendré. te hago mira, mientras te acuerdas, te hago yo una pregunta muy sencilla. Eh, tu, ¿Tu alquiler, ah, no. el que sea, era amueblado o no amueblado? Pues ya me he quedado, es que todo lo que preguntáis en los comentarios de verdad se me queda. ¡Ay! Ah, que no os lo he dicho. Ponerme también que, que, que, de qué queréis que hablemos en los próximos vídeos. Porque yo estoy eligiendo los temas, podéis sugerirme temas. Ponérmelo en los comentarios o en Telegram. Luis, quiero que habléis de esto. quiero Mira, esto de la seguridad social me lo habéis dicho en Telegram, que, que tenía mucho lío con esto. ¿Tu, tu alquiler era amueblado sí. o no amueblado? Por curiosidad, para saberla así. Señor, vea, eh, pues mi familia, mi papá y mi mamá llevan aquí hace ya 20 años, 15 años. Entonces, ¿qué pasa? Algo que sí me sorprendía en Colombia era que en Colombia no arrendan nada amueblado. O sea, es muy difícil. Más que todos son, pues. Hay partes que son desocupadas. Aquí en España, lo hace que yo han estado aquí, las partes que han conseguido las, las han conseguido amuebladas. O son sea, amuebladas la mayoría, ¿no? Con el pasar del, del tiempo, ellos van cambiando las cosas y van comprando las cosas pues, que les han gustado a ellos, ¿no? Sí. Y otra cosa, lo que yo iba a decir era con, ya me acordé que era con respecto al alquiler de habitaciones. Aquí en muchas partes hacen así: llega una persona, alquila el piso y de esa persona su arrenda habitaciones. Ya eh, conozco ya varios casos que, que son, por ejemplo, mi claro. primo trabaja en un supermercado y él, él tiene un piso solo y las otras dos habitaciones las ha alquilado. Las alquilado, claro. Eh, eh, mi, mi abuela también hizo lo, lo mismo, mi papá un tiempo que hizo lo mismo también que su sí Se vez. hace mucho, efectivamente. Sí. Claro. Entonces, eso es algo como ya creo que muy normal acá. No lo de, malo, de. lo malo que hay gente que se aprovecha de eso, por cierto, está dando un buen tema también, Mauricio. Porque si tú, por ejemplo, alquilas una idea de negocio para Milton o para cualquiera de vosotros, alquiláis una casa entera que os vale al lo mejor 300 euros, idea de negocio. Ahora, sigue Mauricio, que has dado tú la idea y te sobran habitaciones por lo que está diciendo Mauricio, pues yo realquilo, me sobran dos habitaciones por pues las realquilo. La realquilo y mira, hasta con eso igual hasta pago el alquiler total. Eso se está haciendo mucho. Sí, así están haciendo cosas. Claro, pues, el el así tema, que... el no. tema, Mauricio, es que hay gente que se aprovecha de eso y te quiere vender la habitación y a lo mejor ese ni la tiene alquilada ni la tiene nada. ¿Verdad? Sí, señor. Lo, que tenido, cuidado con lo de la, con la idea cuidado. que habéis dado de lo de la factura de la de la luz no es mala. No es mala. Alguien tiene que pagar la luz del piso ¿no? y tener la factura a su nombre es una manera de comprobar y otra manera que se me ocurre a mí Prislines, es hacerlo por networking no vayáis por ejemplo si vais a alquilar una habitación y, la, y habéis encontrado que os alquila la habitación yo que sé en el mil anuncios y no conocéis de nada extremar la precaución pero no por el mil anuncios que no conocéis de nada es distinto que te lleve un amigo no mira yo vivo aquí le conozco un poco con el networking ya te creas una una red. ¿Sabes Pero... qué pienso yo, eh, señor Luis? Que uno, igual si uno va a alquilar la habitación, uno debe estar seguro de quién se la va a alquilar. Sea un conocido de algún conocido, no primero personas que uno diga, bueno, necesita una habitación, se la alquilo de una vez. Porque, pues, igual pueden haber personas que llegan y alquilan okay. la habitación y cuando uno no esté, resulta que uno llega y ya le han robado cosas, ¿no? También. Entonces también. Algún conocido de alguien exactamente pues, pues muy buen muy, también exactamente yo creo que todo esto Prilines, esto es inteligencia colectiva cada uno vamos poniendo lo, lo que se nos va viniendo y entre todos sumamos mucho pues muchas gracias mauricio te digo como a todos si queréis volver a intervenir levantar la mano cuando queráis vale le toca ahora a marta marta te toca marta puedes hablar cuando tú quieras hola sí buenas tardes yo soy de mar del plata argentina eh, bueno, yo soy martillero, que ahí es eh, agente de bienes raíces, y generalmente a los inquilinos se le piden muchas cosas, eh, garantías que demuestren sus sueldos, su solvencia y no sé cuánto, y generalmente no se le pide nada a los dueños que presenten ningún papel y después pasan esas cosas, ¿no? Claro, no hay que tener miedo de, de pedirle al dueño algún tipo de, de, de papel de o de papel. algo, salvo, claro, claro. Incluso, claro, es que no es lo mismo. Sí, si vienes con una visa lucrativa, por ejemplo, como vas a venir tu marta y que vas, incluso luego vas a alquilar, pues te puedes ir a una inmobiliaria, un agente inmobiliario, como le llamamos aquí, un agente de la propiedad. Vale, pero también hay el que viene un poco sí, de, de turista. Pero eso no quita que pida también papeles. De otra forma, pero también puede pedir papeles o referencias. Podéis decirle al que os alquila la habitación, oye, ¿qué referencias me puedes dar? Que de verdad, sin faltar tal respeto, claro. pero es que hay mucha estafa. Porque yo he visto ahí que también este piden nómina, piden este, gente pensionada o algo. O sea, claro, sí, que te, te entendemos, te piden, Marta. Vos, decir, sí. Os corto un poco para ir breves, que es que me están demandando me están demandando en el chat, en el vivo, en YouTube. Que hablemos de la seguridad social. Pues los que estáis ahora mismo en el vivo, preguntad lo que queréis saber de la seguridad social y lo respondemos. Pero poned las preguntas. Yo lo que quería deciros ya lo he dicho. Os he enseñado a sacar el número de la seguridad social. Preguntad lo que queráis o luego en los comentarios y lo respondemos, ¿vale? No, es que estoy leyendo aquí, que lo están poniendo. Pues venga, ponedme las preguntas que las tratamos de la seguridad social o de lo que queráis, ¿eh? Pues muchas gracias, Marta. Sigo con la ronda, ¿vale? Para que dé tiempo a todos. Jesús. Y te toca, Jesús. Y Hinojosa. Y Jesús Hinojosa. Es el siguiente que tiene la mano levantada. Venga, Jesús. Sí, porque a ver Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos, ¿Qué tal? Jesús. Estoy... Sí, es de que, de, que de, claro, de era de de para de de el otro Jesús. Exactamente. <risa> <Claro>. <risa> bueno, yo quería eh, aportar algo con respecto a lo de la seguridad social. Es que muchos están teniendo problemas al momento de solicitarla la mayoría si no tienen un contrato o un precontrato se la, se la, se la niegan pero lo que les quiero que quería aportar era que no desistan, hay personas que han intentado 10, 12 veces y a los 8 días le llega su número de afiliación entonces también depende de la comunidad donde, donde lo hagan por lo menos en Barcelona, excepto Girona, he, he leído en otros grupos en los que estoy que es solamente es con contrato o precontrato en Barcelona excepto girón entonces también para la seguridad de la social la dices sí correcto Jesús. pues mira eso eso no, es... eso no le... bueno acaba que ahora os digo una cosa que eso no lo había advertido sí sí sigue sí perdona que bueno que no que no se queden con un solo intento que sigan que intenten intenten intenten hasta que porque obviamente son muchas las personas que están solicitándolo y, y está colapsado todo. Vale, mira, yo digo una cosa, eh, lo que ha dicho Jesús es muy válido también. Eh, a ver, eh, no es obligatorio que tengáis un contrato para que os den vuestro número de la seguridad social. No es obligatorio. Otra cosa es que esté más colapsado o menos colapsado. Yo tengo casos, os lo dije en el vídeo de ayer, Vanessa se lo sacó mandándole mail y sin ningún contrato previo. ¿Eh? incluso si alguien os quiere contratar puede el ese que os quiere contratar pedir vuestro número también puede, puede ser otra vía o vosotros pedirlo con eso pero que el contrato no es obligatorio ¿eh? que lo sepáis no es obligatorio oye que lo adjuntáis pues, pues mejor mira qué bien pero si no tenéis el contrato a alguien que os quiera contratar también podéis pedir vuestro número de afiliación a la seguridad social So, eh, sobre todo, por ejemplo, sí o sí, los que tenéis el, el, la hoja blanca ya han pasado los seis meses, ¿vale? Que lo sepáis. Pero es muy buena reflexión. Vanessa, que lo consiguió en un email y a los dos días tenía el número, para vuestra información era en Madrid. Supongo que aquí pasa como en todas las citas: que hay un, comunidades que van más rápidas, como nos dice Jesús, y hay otras que van más lentas, ¿vale? Eso ya, ¿vale? Bueno, sigo con la ronda. A ver, ¿alguien que todavía no ha intervenido? María Consuelo. María Consuelo, puedes puedes ya hacer tu, tu intervención. María. Hola, buenas tardes, Luis, y para todos los amigos de Trinidad. Buenas tardes. Eh, estoy acá en Madrid, llegué el 20 de febrero, y mi pregunta es eh, sobre el asilo. O sea, yo había sacado cita, Luis me la dieron para el 16 de marzo pero con este problema del bicho pues todo quedó congelado verdad Cierto. entonces mi pregunta es eh, tengo que sacar cita previa para para volver digamos a a ir a la comisaría para sacar la cita bueno, buena pregunta así? maría mmm desde luego te toca esperar a que descongelen esto como tú bien has dicho y entonces ahora cuando lo descongelen nos vamos a enterar si hay que volver a pedir la cita o los que tenéis cita os van a avisar ellos eso yo no lo sé a día de hoy lo que sí sé es que os toca esperar mientras esté esto congelado toca esperar ahora cuando vuelvan a habilitar las citas que en el momento de este vídeo todavía no están habilitadas sabremos si os toca volver a pedirla esperemos que no Toco madera como decimos aquí en españa que no y que los que ya tenéis cita os las ellos mismos os las reubiquen. Eso es lo que espero. Pero vamos, de momento toca esperar a la fecha de este momento, de este vídeo, ¿vale? Tienes que esperar, pero no te preocupes que el tiempo eh, en, en tema administrativo está congelado, ¿vale, María? Pero toca esperar, porque la, la tarjeta blanca todavía no la tenías, ¿no? La hoja blanca, era la cita. No, no, no, no. Vale. era la primera cita eh, y. Vale. Sí, ya te entiendo. A ti te toca tarjeta esperar. Tarjeta vale. vale, toca esperar, no, okay. pero vamos, no te agobies, ¿vale? Está, o sea, que el okay. tiempo administrativo está. Okay. Ahora cuando eso lo sabremos, ¿vale? Venga, okay. pues seguimos. A ver, alguien que no haya intervenido. Andrea más, Márquez. Andrea, te toca. Andrea eh... Márquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para todos. Andrea de Argentina. Mi pregunta es: eh, Yo voy a ir como visa no lucrativa. Antes de que termine el primer año, me gustaría pasarme a visa de emprendedor. ¿En ese momento me tendría que dar de alta de la seguridad social para ser autónomo? Cierto. Entonces, tú lo que tienes que hacer cuando ya lleve los, yo qué sé, más o menos 10 meses o así ya con la no lucrativa. Pues te, acerta, te acercas por la oficina de extranjería, Mauricio, que ya me ha aprendido bien la diferencia entre la de extranjería y la de migración, que yo antiguamente no lo sabía y ya me ha aprendido. Tendrás que ir a la de extranjería, más cercana a donde tú estés, Andrea, y decirlo: Dice, mira, yo he venido con una no lucrativa y ahora quiero emprender, eh, quiero cambiar mi visado. Bueno, pues te, te pedirán unos papeles y ya luego, cuando te lo dan, cuando ya la tengas la nueva, la lucrativa, por así decirlo, Ahí ya te toca ir a la seguridad social o hacerlo online, como te acabo de indicar, bien por email o bien por la web, y ya te darán tu número de la seguridad social, efectivamente. Perfecto. Esa es la, bueno, esa claro. es la respuesta. Muchas gracias por, por la pregunta. Andrea. Gracias. Venga, pues seguimos. ¿Alguien que no más ha...? Yo creo que ya casi todos... Venga, pues le vuelvo a dar la vuelta a Marina. Venga, Marina. Vuelve a intervenir si quieres. Marina. Sí, Luis, eh, quería comentar algo con respecto a lo de rentar algo. Lo que pasa es que aquí en México, por ejemplo, si tú rentas y no investigas que la persona anterior que salió o el dueño no pagó algunos servicios, tú te haces la responsable, haz de cuenta como que eres el... El solidario de él y tu. Buena pregunta. Que... Voy a ir rápido. Ahora ya os voy a ir cortando porque ya el tiempo está premiando. Sí, sí, he entendido sí. la pregunta. Quiero responder, voy a responder un poco a los del vivo de YouTube, ¿vale? Los que lo veis sí. luego, por fin, ponerlo en los comentarios las preguntas, ¿vale? Que también me las leo y las aplico. Y ponerme los temas que queréis tratar. Voy a ahora te respondo, Marina. Y, sí. y respondo también a, a Isabel Sánchez. Que dice don luis por favor cuando puedan hablar de cómo quiénes o quién o cuáles empresas pueden ofrecer trabajo contrato de trabajo le agradezco mira es que eso te lo respondo ya mismo cualquiera cualquiera eh, joder yo te podría contratar eh, eh, o cualquiera te puede contratar que ay, que esté también regular en españa te puede contratar sea una persona física o sea una empresa una persona te puede contratar por ejemplo para llevar su casa para llevar su jardín o te puede contratar una empresa también yo creo que la respuesta está rápida vale por eso la estoy resolviendo o sea cualquiera que tenga te puede emplear hasta un particular os puede emplear pero es que también cuando te emplea un particular por ejemplo a una empleada de hogar también tienes un número de la seguridad social vale. hablo siempre de contratos regulares vale eh, eh, lo que está diciendo marina a ver ahí ahí, ahí el responsable sería marina sería el, el, el que haya firmado el contrato de alquiler Salvo que se estipule lo contrario. No, no sé si te estoy respondiendo. O sea, si yo alquilo una, una casa, a mí me alquilan una casa y luego yo realquilo las habitaciones y luego no pagamos la luz, por ejemplo, quieres decir. Es esa la pregunta, es que. es que repíteme sí, Es breve. que mira, haz de cuenta. Sí, aquí en México, por ejemplo, si tú rentas un departamento y no investigaste. Que la persona, ya sea el dueño o el que rentó anteriormente, no pagó algunos servicios, tú te haces el obligado solidario de pagar esos servicios. Aquí que yo sepa, Aunque no. no aquí que yo ahí. sepa, que yo sepa, ¿eh? lo que no estoy seguro, porque las leyes. Sí, que, sí. ya, ya te entiendo. O sea, a mí me alquilan la casa, uh -huh. me alquilan la casa, voy a vivir, a Milton le han alquilado la casa y resulta que la luz llevaba sin pagarse un siglo. Perdona que te ponga de ejemplo tanto, Milton. Y resulta que la luz no la han pagado en el año pasado. Ni el agua, ni el, gas, y ni el agua. Ni, ni, la ni la nada. Ya llega el de la luz y corta la luz. Llega el del agua y le cortan la Y dice Milton, oye, yo no tengo la culpa. Si a mí me han alquilado la casa y yo voy a pagar mi luz y mi agua. Pues yo creo que no, ¿eh? A ver, me lo tendría que ver, Prilines. Lo que no sé, lo digo. Teóricamente tú le dices al de la luz, oye, que yo no soy el anterior. Y a ti no te cortan la luz. Y, y ya el de la luz que vaya a buscar al, al antiguo salvo error, ¿eh? que lo que no sé seguro, en México no es así, ¿no? En México no vuelven a dar luz hasta que no, hasta que no esté pagado, ¿no? Tú, ¿no? Quedas, ajá, tú quedas como deudor, exacto. tú y si acabes no, de llegar ahí. Mantenimiento, ahí. Vale. tú tienes que pagar mantenimiento. Si, si me estoy equivocando, chris Liner, decírmelo en algún comentario ah, en el chat, ¿eh? porque Estoy diciendo por lógica. No, no, no tengo aquí la ley delante. ¿Eh? Alguien me quiere decir algo que lo diga rápidamente. Ya nos va a quedar poco tiempo, pero quería no, Luis, decir. Dimilto. ¿Sí? Simplemente a los que están preguntando que cuáles serían los requisitos para alquilar un piso aquí en España, eso depende de cada persona que se lo vaya a alquilar. A mí yo no he firmado ni quiero un contrato porque la señora muy amablemente me dijo, ah, ¿qué te vas a pasar después de a mí, y usted, fial al ayuntamiento yo solo? Pero normalmente que piden piden unos meses de fianza. A ti me te pidieron pide... muchos meses la señora o oh, más o no menos. No me pidió ni fianza. No te pidió ni fianza. Está ah, clave, claro. está, es clave, es clave el networking. A tayla de Brasil que hicimos dos vídeos con ella le pasó lo mismo que a ti Milton. Hablando un poco con el propietario, como hiciste tú con la señora, ella con él el, y, y lo mismo. Es muy clave el, el el uno a uno, el uno a uno. Claro. No, normal y hablamos. Pues, te te vio una persona honrada, seria, le diste confianza, sí, claro. mutuamente. ¿verdad? Pero normalmente algunas partes si sí piden un contrato de trabajo que tengan como respaldo o piden dos meses de fianza para que te puedan si uno no ¿Vale, no contrato adquilar. de trabajo, y, entonces... Oye y tú sabes esto que nos ha dicho Marina si es así si por ejemplo la luz no no estuviera pagada yo creo a que ver, no. Aquí ¿verdad? pasó aquí pasó que esa casa estaba ocupada como tres meses y la señora cuando yo llegué me dijo tranquilo que cuando venga el próximo de luz yo lo pago y usted empieza a pagar se, se arregla. Se Aquí ya no he oído hablar, o sea, yo creo que vale. Pues muchas gracias. Venga, Oscar Padrón, te toca. Vamos ya un poco ligerillos de tiempo. Oscar, puedes participar sí, otra vez. Sí, la recomendación general es que cuando vayan a alquilar, hagan un contrato frente a autoridad de notario. Lo más económico es reconocimiento de firma. Cuando el notario está frente al notario, él está obligado a verificar que la persona que está haciendo el contrato, el arrendador, es el dueño o está autorizado por el dueño y eso lo verifica él y quedan las dos las dos firmas eh, ahí a vista del notario en el caso de los servicios normalmente los contratos llevan una cláusula que dice que se está arrendando y que todo está pago que todo está solvente ok en caso de que llegara a aparecer una factura porque siempre el, eh, de repente el, el, el dueño dice, no, todo está solvente y cuesta una factura por ahí escondida. Lo que se hace es que lo, lo paga el, el, el, el, el arrendatario, pero se lo descuenta del canon porque usted me firmó que eso estaba solvente. Normalmente así se, se, se dirime eso. Perfecto. Pues mira, voy a aprovechar para responder a una tal vez, sí, que le están respondiendo María Emperatriz. Eh, a ver, si renunciáis al asilo si renunciáis al asilo y os volvéis a vuestro país no os castigan con no volver a españa no es así es que lo están poniendo en el chat si yo pido una uh, uh, yo pido así y de repente me da por volverme a mi país lo que se hace es tu solicitud de asilo queda archivada y por supuesto te has sido pues no quieres asilo pero que luego al año quieres volver o a los seis meses puedes volver no te castigan hombre por no volver cinco años a españa en todo caso si volvieras, si volvieras a pedir asilo ahí sí saldría en el ordenador oiga usted que está jugando con nosotros ya no le tramitamos más asilos pero volver a españa si puedes nos castigan es que lo estaba leyendo así en el chat estoy buscando preguntas de seguridad social pero no las encuentro si alguien me quiere ayudar milton mauricio si veis alguna pregunta en youtube en el sí. vivo de ahora de seguridad social decírmelo este, que la respondemos dinos dinos don oscar hay una hay una pregunta que hizo andrea ahorita que vamos ella está mucho en el mismo plan que, que yo que cuando eh, pides residencia y vas a trabajar por cuenta propia claro haces tu eh, pides tu eh, tu seguridad social y la pregunta es a hacia usted, lo Luis, yo estuve averiguando y esa primera seguridad social por incentivo se paga una tarifa de 50 dólares. ¿Hasta Cierto. cuánto tiempo Cierto. se puede sí, pagar? Sí, sí, es, es buena, exacto. Y no se lo he dicho yo, Andrea. Es verdad. Si tú quieres el número de la seguridad social, a ver, el número de la seguridad social, esperar es gratis. No asustemos a los prilines, vale, Es gratis. Pero si tú te quieres, tú quieres emprender, te quieres hacer autónomo, como nos ha dicho Andrea, efectivamente te das de alta en la seguridad social, pero como la seguridad social te la vas a pagar tú mismo. Tienes que pagar ahí como una oferta, como dice Don Oscar, que es por 50 euros, eh, por lo menos el primer año. Y no sé si es un poquito más. Pagas 50 euros de seguridad social todos los meses, vale. Pero eso solo es para el que quiere emprender su propio negocio, vale. Al que le van a contratar no, porque al que le van a contratar eso lo va a pagar la empresa o la persona que le contrate, vale. Que lo sepáis. Vale, efectiva, muy, muy buena. Estar pendiente también del chat, por fin. Mientras esperáis que os doy la paso, porque es que a mí no me da tiempo. A ver, eh, Claudia, te vuelve a tocar. O si alguno veis alguna pregunta del chat, decírmelo directamente, ¿vale? Le, le doy la paso a Claudia. Venga, Claudia, si estás por ahí. Claudia. Luis, no, ya ya me resolvieron la pregunta. Gracias. ¿Te la han resuelto ya? Vale, tenía sí, tu mano. Vale, vale, perfecto, pues Luis. entonces Mauricio, Mauricio. Si estás por ahí, Mauricio. Luis. Dime. dime. Hay una chica, perdóname, hay una chica Susan Noelia que está pre queriendo preguntar y no, no sabe poner la manito virtual. Susan, a ver que la busco. Mientras la busco le doy paso a Mauricio. Gracias por avisar y, y ahora damos a busco a Susan. Mauricio, puedes intervenir. Pero tengo una pregunta. Es verdad que si lo llegan a contratar a uno, una persona, pues que sea que ya regular o, o alguna persona nacionalizada. Primero tienen que contratar la gente del INEM para que no haya una multa, ¿es verdad eso? Primero tiene que, perdón, Pues que contratar la gente del INEM, es que se llama aquí la el no INEM no es, o sea, es el Instituto Nacional de Empleo, entonces es que no, las Fátimas, las Fátimas están siempre apuntadas en el INEM. Sí, porque están siempre en el INEM haciendo cursos, perdiendo el tiempo. En vez de estar buscando trabajo, están en el INEM. A ver, yo, como no soy abogado, eso sí, soy español y llevo aquí toda mi vida, lo conozco muy bien, ¿vale? Entonces os digo las cosas como son. Hay un 7% de personas en España que no están mucho por trabajar. Un 7, ¿eh? Por la gran mayoría eh, sí quieren trabajar. Entonces, repíteme la pregunta que no me enteraba bien, Mauricio. O sea. Eh, porque resulta que cuando yo llegué acá, pues bueno, yo quería, pues obviamente, elaborar en algo. Me decían que no me daban trabajo, que primero le dan trabajo a la gente del inen porque si no, lo multan. Ya se le multan lo al y al empleado, o en este caso sería mi familia, que fueron los que me pues, me dieron la carta de invitación. Entonces, que es difícil. Que primero preguntan que por qué no contrataron a la gente del INEM y por qué contrataron a la Vale, empresa. voy a te cojo la pregunta voy un poco ahora me recordáis la que quería preguntar que no sabes la mano virtual a ver excepto para chile y para perú se supone que cuando te dan antes de que te den la visa de trabajo mauricio te tienen que tiene que ser lo que ellos llaman una eso es una tontería que la tienen que quitar o sea es que ya te lo digo es que me adelanto o sea eso es una una cosa arcaica pero a día de hoy está en teoría yo quiero contratar aquí un camarero y quiero contratar a uno que viene, que acaba de llegar, y me van a decir... Eh, a ver, a ver cómo lo explico mejor. Es que no lo estoy explicando bien. Si tú quieres una visa de trabajo para España, antes de venir, para que te den la visa, tienes que, eh, salvo que seas de Chile o de Perú, que decir, no, mire, es que de lo que yo trabajo en el INEM no hay nadie que lo sepa hacer. Pero te digo una cosa. Una vez que estás con tu permiso de trabajo aquí, te pueden contratar... Perfectamente. Aunque sea de camarero y en el INEM hayan 20.000 Fátimas camareros apuntados porque no quieren trabajar. No sé si he respondido mejor. Y te digo más, Mauricio, porque como sé tu caso, que vas por la visa de estudios, tú tus 20 horas puedes trabajar de lo que te dé la gana. Como lo he dicho en el, al principio del vídeo, para a lo mejor no me he explicado bien. Eh, con la visa de estudios, o incluso con la visa de voluntariado, podéis trabajar vuestras 20 horas de lo que queráis. Aunque hayan en el INEM apuntado muchos con eso mismo. No sé si he respondido bien, pero si no me seguís preguntando, sí. como estamos todos los días. Oye, nos quedan tres minutos. O sea, ¿quién era la que la que no sabía levantar la mano virtual? ¿Cómo se llamaba? Susan, la Susan, Susan. Susan. Susan, a ver, Susan, si te encuentro, Susan. Actívate el audio, Susan, si sabes. Y me sales aquí. Hola. Habla, Hola. habla. Te estamos oyendo. Hola. Hola, Susan. Venga, Hola, por escuchan? fin. Sí, sí, y además ya lo tenía levantado la mano. di Susan, corre. Sí, soy de Paraguay y quisiera hacerte una pregunta. Mi esposo hace un año que está en las Islas Baleares y yo tenía previsto viajar el 29 de mayo, pero por el tema del bicho no me cancelaron el viaje. Yo, mi oficio es peluquera y quisiera saber el tema de la de homologar los títulos allá en España. Pues mira, te digo una cosa, para peluquera no. Si quieres lo puedes homologar, pero no es necesario. Mira cómo me han dejado a mí el pelo. Hay un trabajo brutal de peluqueros, te lo juro, ¿eh? Y están trabajando aquí, no está casi. O sea, los peluquerías están, vamos, a tope. Y te digo para que te contraten, eh, eh, Susan, para que te contraten. Tú te vas al marco al Dani, que es una cadena aquí que hay de peluquerías, o cualquier otra, o particular, o te montas tu propio negocio, si tú sabes cortar bien el pelo. Les va a valer tu título que te hayas sacado en Paraguay o el que sea. No es necesario que lo homologues para temas de estética, salvo que. Oye, dime. Dime, dime. Sí, yo quisiera hacer un, un curso de perfeccionamiento allá en España. ¿Cómo Perfecto. podría ser? Pues Pero nada. mi esposo está en las Islas Baleares. Quería saber si en las islas hay algún instituto. Sí, hay muchos. Mira en emagister.com, anda. emagister.com. O también puedes mirar en aprendemás.com eMagister.com, aprendemaz.com y te digo otro más, lectiva.net. Buscas ahí eh, centros, eh, geografía, pues en Baleares y tema estética, peluquería y te salen ahí mucha un listado y ya tú vas hablando a ver cuál te gusta más, cuál te gusta menos y te perfeccionas. Pero no es necesario que, tra que lo homologues lo que tienes ahí estudiado para este tipo de vale lo Pero que, hay que eso me va a servir para tener un papel para trabajar legalmente es que eso es distinto para la visa de trabajo es distinto te tienes que ver todos los vídeos que os he hecho de este tema vale o sea que tú tengas un título de lo que sea homologado o sí. sin homologar no es lo que te da la visa de trabajo la visa de trabajo se consigue por otras vías uh -huh. si lo que te refieres okay. es si con una visa de estudios perfeccionándote de estética. ¿Puedo trabajar tus 20 horas a la semana? Sí. Si, te, si es esa la pregunta. Tenemos que finalizar okay. el vídeo porque nos vamos ya a la hora. Mañana si okay, quieres, gracias. Susan, eh, mañana si quieres, este, seguir estamos todos los días, ¿vale, Prilines? Tengo ya que finalizarlo. Okay. Sí, pero que te iba a decir, Susan, mañana cualquier día, ya que ya sabes levantar la mano virtual, estamos todos los días. De lunes a viernes, no, perdón, de lunes a domingo, ¿Qué narices, estamos los siete días de la semana a la misma hora, ¿vale? Entonces, el que quiera participar aquí en Zoom, tenéis debajo el enlace. Entrar a las 20.45 en adelante, hora de Madrid, hasta las 21. A las 21 lo cierro y empezamos el vivo, ¿vale? ponerle un like si habéis aprendido cosas, ¿vale? Ahora me estudio todo lo del chat, por si se ha quedado algo pendiente, y me estudio todos los comentarios que pongáis, con vuestras opiniones de todo lo que hayamos hablado y de otras cosas que queráis y decidme también Villegas de qué temas queréis que hablar ¿Eh? el doctor Villegas cuando llega el, el doctor doctora. Villegas eh, este sábado tiene guardia tiene que cazar delincuentes ah, ya. este bien. sábado no, no va a estar el doctor Villegas eh, al otro seguramente vale bueno prilines os tengo que dejar muchas gracias a todos los que habéis visto el vídeo los que lo veis luego y, y nada que muchas gracias a todos que mañana nos vemos que en tele van las 24 horas aportando inteligencia colectiva vale priles venga chao chao adiós adiós chao